Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog por Grecia Hoy es nuestro primer día aquí y además de eso hoy es 1 de junio no sé si lo sabíais, pero el 1 de junio... El 1 de junio es mi día favorito del todo el año. Y no por nada, sino porque me gusta la ubicación de este número en el año y todo. Entonces, es mi número favorito del año. Mi día favorito. Y... Pues, bueno, ahora mismo hace un calor enorme. Estaremos a unos 25 grados. Pero es que viniendo de Finlandia pues, se nota bastante... Y bueno, ahora estamos yendo a desayunar. Estamos en el desayuno, así muy, no sé, muy muy casero. Y nos han puesto aceitunas y de todo. El desayuno estaba buenísimo. Y mirad, al lado del desayuno tenemos una piscina. Y ahora nos vamos a bañar y de ahí haremos aquí un rato y después vamos a la playa mira esta es la marca de fanta que venden en grecia no se pronuncia en griego pero bueno esta es mira, esta es genial aquí en la piscina y ahora vamos a ir a la playa vamos a ir ahora sí, hay ranitas por aquí toda esta hierba dije aquí está la ducha para la piscina a luna no le gustan mucho las ranas ¿no? A mí tampoco esa textura. Hemos venido a una iglesia que está dentro de una cueva. La iglesia esta que está dentro de la cueva Tiene aquí unas vistas Increíbles Y antes hemos visto unos águilas aquí volando Pero las escaleras que hay que subir son enormes O sea, mira, ahí está la carretera Más o menos por ahí empieza la escalera Sube sí. por aquí, hacia aquí mirad, Esto es como un poco más estilo de iglesia Y después hay un caminito que viene por aquí Y llega hasta aquí Y la verdad es que está bastante impactante. Hay palomas viviendo aquí, no sé si habrá algún que otro murciélago. Sí. Hemos venido al restaurante Oasis aquí en medio de las montañas. Creo que esta marca es la más popular de bebidas aquí, que también está en este. La playa El Afonis. Y esta playa tiene una historia un poco extraña. Esta es la playa que más me ha decepcionado en el mundo. Nosotros ya hemos estado en esta isla, hace en 2018 estuvimos y bueno pues eh, vinimos a esta playa, se llama El Afonis, muy famosa. Mucha gente dice que es la playa más bonita del mundo, pero... Mmm mirar esto es una isla y se puede ir andando de isla a isla pero eh, me dijeron que a mí a mí me dijeron que se podía ir andando de isla en isla yo voy a poner una imagen de lo que yo me imaginé entonces claro me decepcioné mucho cuando vi que solo era yo cuando pienso en Grecia, pienso en este tierra de así como grisáceos, y el mar como si fuese del Caribe. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a comprar unos granizados, a ver si está abierto el puesto. Y vamos a ir a visitar una iglesia que está aquí también, en la playa. Un agua. ¿Y tú qué te acoges? Estamos jugando a las palas que estamos pasando aquí la tarde. A ver. Punto para papá. Ole. un un calor que no veas o sea, Hemos sí, sí, no, no bueno, he estado teniendo muchos problemas por el campo y por las normas que nadie se ponía de acuerdo, pero bueno, yo ya creo que más o menos vamos teniendo la norma. Ah, no, Hemos venido a hacer una compra al Lidl y comprar desayuno y una cena para hoy. Y cierra en, en nada, así que vamos a hacer todo rápido.